¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, muchas gracias por estar ya en sintonía de su medio digital La Voz del Sur y claro también este espacio que tenemos denominado escenario también será retransmitido por Radio WG Milenio 92.5 y por ende pues la noche de hoy como todas las noches nos acompaña nuestro compañero Ramiro Narváez y nuestra invitada que ustedes ya la pueden observar, mi estimado Ramiro, bienvenido y buenas noches. Gracias, Leonardo. Saludos a ti, saludo a la audiencia que noche a noche nos acompaña a través de La Voz del Sur TV en este subprograma Escenario Rostros que Dejan Rastros. Y el rostro para esta noche, como ustedes ya pueden observar, se trata de esta hermosa mujer, talentosa mujer, lojana por cierto, ella es Paola Aranda que ahora nos acompaña aquí en nuestro escenario, a quien damos la bienvenida, Paola. Es un gusto tenerla aquí con nosotros para que nos cuente un poquito de su trabajo, de su accionar de su experiencia dentro de la parte artística, de la parte cultural, donde Dios le ha llamado justamente a servir. Bienvenida, Paolita. Muchas gracias, Leonardo Ramiro, por la invitación a este lindo programa de ustedes. De antemano, pues, estoy muy contenta de esta tarde y de anoche, no compartir con toda la gente, todos los seguidores de este lindo programa para poder un po compartir un poquito de las experiencias, del camino que se ha venido siguiendo como artista y bueno y de las cosas que tenemos proyectadas también en hacer, así que más bien gracias a ustedes por abrirme las puertas de, de este programa para compartir con toda la gente que nos sigue pues eh, muchas anécdotas y cosas bonitas de las que vamos a hablar hoy noche. Efectivamente, Paola, no hay duda que los lojanos somos catalogados como unos verdaderos artistas. Si no escribimos, si cantamos, si no cantamos, bailamos, eh, hacemos poemas, en fin. Es una tierra riquísima en arte, en cultura, y pues, eh, bueno, es para eso basta... Eh, Paolita, que está aquí justo para darnos esa, esa muestra. Dicen que para muestra basta un botón. Ahora diremos para muestra basta Paola, que esta noche nos va a deleitar también con, con parte quizá de su trayectoria. Precisamente cuéntenos parte de la trayectoria de Paola dentro de la parte artística. Bueno, eh, como usted lo dijo anteriormente, Ramiro, eh, soy lojana, nacida aquí. Eh, eh, viví, he vivido la mayor mayor parte del tiempo de mi vida Aquí estudié la escuela, el colegio y también la universidad. Eh, durante el, el, el colegio estudié en el Conservatorio de Música Salvador Bustamante Cell y también aquí en la ciudad de Loja. Y en la universidad, aparte de una carrera que estudié, que es Derecho, también me dediqué a estudiar una tecnología en canto popular, que en ese entonces se obró en la Universidad Nacional de Loja. Eh, partiendo de eso, de los estudios, pues puedo contarles a ustedes que la experiencia eh, y el haber estudiado la, la carrera musical directamente me abrió muchísimas puertas para poder experimentar eh, eh, al tema musical y en este caso en especial al canto en diferentes espacios en diferentes agrupaciones y también hacerlo como solista que fue a lo final que yo he llegado y en lo que estoy trabajando y sigo trabajando y seguiré haciéndolo pero ventajosamente durante el tiempo que ya estudié en la universidad obviamente adquirí más conocimientos más técnica en el canto eh, eh, trabajé aquí, pertenecí a agrupaciones, a, pertenecí a una banda que tenía, cantábamos rock, pop rock, que se llamaba Cambil. También este, pertenecí a un grupo de, de se llamaba... Eh, vocal e instrumental del Consejo Provincial de Pichincha, per, eh, perdón, de Loja. Pertenecí de igual manera al coro del, del, del Consejo Provincial de Loja desde entonces, al coro de la Universidad Nacional de Loja. Entonces, todo eso y a la parte iba también haciendo la parte solística. Eso ha ayudado muchísimo a que uno se enriquezca, no solo el estudio, si es importante también, sino ya la práctica, lo que se viene haciendo. Pero ya en el 2008, eh, bueno... Uno de mis sueños, de hecho, era pertenecer al coro Pichincha del gobierno de la provincia de Pichincha. Uh -huh. Ese es uno de los mejores coros que tiene, la, que tiene el país. Y bueno, algún día lo vi en Loja, lo vi presentarse y ¡guau! Wow, me quedé impresionada y dije, Dios mío, algún día quisiera, eh, es mi sueño, pertenecer a esa agrupación. Y pues tuve la oportunidad de ir, de postular, de estar un tiempo allí, primero demostrando qué conocimientos tenía y... Y en el 2008, en el mes de junio, me aceptaron como soprano de, de, de esa agrupación. Ahí estuve durante cuatro años y medio, casi cinco años, pertenecí, Chuta, tuve unas lindas experiencias, viajamos fuera del país muchísimas veces, participamos en, en, en concursos ya internacionales en el que habíamos ganado premios y todo soy orgullosa de haber pertenecido a esa etapa del coro, donde el coro adquirió estas, estos lindos reconocimientos. Pero también en Quito ya empecé a abrirme también en la parte solística. Empecé a pertenecer a otras agrupaciones también y también a cantar como solista. Entonces fue un proceso ¿no? que se ha venido dando de a poco, pero en el que de alguna manera ya hemos ido alcanzando un espacio, en este caso como, como Paola Aranda, ya no como como cantante perteneciente a una u otra agrupación, sino como Paola Aranda. Eh, eh, de hecho, en, en Quito también ingresé al Conservatorio Nacional de Música a estudiar allá un poco de canto lírico, que también en este coro hacíamos muchísimo el tema de óperas, porque se, se, se, se participaba muchísimo en, en montajes escénicos, entonces, eh, donde vocalmente también exigía eh, otros, otras cosas eh, diferentes a lo que el canto popular exige. Entonces, también me adentro en eso. Sin embargo, siempre lo mío fue la música popular, Siempre lo mío fue el canto popular, siempre, eso era lo que más me llenaba, eh, lo que me llena hasta ahora. Eh, puedo, siento que ahí interpreto mejor todo. Entonces, después decidí separarme voluntariamente porque obviamente quería hacer más eh, la música popular ya como solista. Soy gestora cultural de la institución que antes nombré hasta el día de hoy. Sigo trabajando ahí, sin embargo, la parte artística eh, la vengo manejando ya como solista desde el 2011, ya dedicada directamente a la parte ya sola como Paola Aranda. Y gracias a Dios he tenido muchas oportunidades, se me han abierto muchas puertas, he participado con muchos artistas reconocidos del país y entonces eso también ha permitido que siempre uno vaya aprendiendo y vaya mejorando eh, en cuanto a, a muchas cosas, ¿no? A la expresión, a la interpretación, a, a conoc, al conocimiento del nuevo repertorio, y pues ahora seguimos ahí, adelante. Hermosísima experiencia, hermoso recorrido, hablando de la música popular, que es eh, prácticamente la que nos identifica. ¿Qué canciones Paola recuerda o considera como la, las más eh, impactantes, importantes en su, en su vida? Bueno, yo siempre digo que la niñez a uno le marca muchísimo. Eh, de hecho, uno... uno a veces adquiere el gusto de la música más por lo que en la niñez le marcó. Entonces cuando yo era pequeña, mi, en mi casa mi mamá cantaba, y mi papá también le gustaba muchísimo la música y ellos siempre les gustaba mucho el pasillo, les gustaba mucho los valses, les gustaba Claudia de Colombia, eh, Silvana Di Lorenzo era la música que mi mamá escuchaba, entonces yo me crié escuchando la música ecuatoriana, y escuchando también esta música que es latinoamericana, pero que también nos identifica muchísimo. Entonces, eh, yo también, al principio, cuando ya me dediqué al canto popular, me desvié y dije, no, pues yo voy a hacer la música que escuché. Entonces, empecé a interpretar pasillos. Mi género de música que, que yo interpreto son pasillos, valses, la música ecuatoriana albazos, eh, San Juanitos, pasacalles, eh, me gustan... Eh, las baladas, entonces, ese, eh, las cumbias, ¿no? También hago muchísimo eso. Entonces, hice una, uh, uh, como que una carpeta de música que abarca los a, a diferentes gustos, edades también, porque eso es lo que, lo que me gusta interpretar. Por ejemplo, no hago jazz, no hago bosa, porque no es mi estilo, porque no me siento también a gusto yo haciendo eso, pero sí me identifico con los dedos musicales que yo le he interpretado. Entonces, Decirle que hay un tema en específico que me haya marcado, tal vez no, porque tengo muchas canciones que a veces interpreto y me traen al recuerdo muchas cosas. Mi infancia, algún concierto en el que estuve y me pasó alguna anécdota, eh, alguna canción que siempre recuerdo, algún artista en especial, y digo, ve con esta persona hice esta canción. Entonces, siempre tengo como eh, un recuerdo. Pero sí me marcó muchísimo los pasillos y los valses. Ustedes eh, también paisanos, lojanos, sabemos que tenemos mucha influencia del Perú y la, los valses eh, han sido una influencia grandísima en la provincia de Loja. Entonces, me marcó muchísimo también interpretar eh, música música peruana y en este caso, eh, eh, directamente el ritmo de vals. Mm -mm. Eh, Paula, yo estuve viendo en, en su hoja de vida, que justamente usted señala como un eslogan que pone la música hecha a mujer. Eh, ¿De dónde proviene esto? ¿Cuál es en sí la, el, el mensaje que lleva esta palabra? Eh, bueno, no es cierto, la música la podemos interpretar niños, adultos, hombres, mujeres. Ahora tenemos una gama de, de, de diferentes tendencias, ¿no? Pero yo quería interpretar con ese eslogan, eh, que es, es, es el sentir de una mujer lo que estamos interpretando aquí en la música. Porque lo puede hacer cualquiera, pero en mi caso es hecho por una eh, una persona femenina que le gusta la música con sentimientos de mujer, <ríe> no así de un hombre, no así de un niño, no porque cada somos distintos, no. Pero sí hacerlo desde los sentimientos de una de una mujer. Que por supuesto agrada no solo a las mujeres sino a todos, no porque yo pienso que una canción escrita una canción cantada, interpretada por, por una dama, y yo creo que especialmente a los hombres nos, nos llega, nos llena, nos mueve, y con una voz como la de Paulita, pues imagínense. Paulita, vamos a, sabemos que también usted estuvo se, se lanzó a, a lo que es a producir, quizás su, su, su trabajo musical, eh, o cuáles son los proyectos que, que tiene con respecto a a generar, a producir eh, música, eh, luego de esta pequeña pausa, porque queremos también darle el espacio a nuestros auspiciantes, que son tan importantes en nuestro programa, y regresamos enseguida para la segunda parte de este conversatorio tan ameno con usted.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 Eugenio Espejo y nuestras sucursales en Chaguarpamba y Intercom, el internet más rápido de toda la provincia.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 Silvana Martínez.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 Cos Martínez, a la vanguardia de tu salud. Somos Cooperativa de Transportes Mixto La Vega, una empresa con proyección y experiencia en el traslado de pasajeros. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de camionetas con las más estrictas medidas de bioseguridad y todo lo necesario para lograr la confianza y tranquilidad de los usuarios. Contamos con modernas unidades, servicio a domicilio, rapidez y trato. personalizado, viaja con Cooperativa de Transportes La Vega, llámanos 2677-515-0990-033753, atención las 24 horas, dirección 24 de Mayo y Eugenio Espejo Esquina, contacta por nuestras redes sociales, Whatsapp y Facebook con atención inmediata, garantizando responsabilidad, seriedad y un trato amable, Cooperativa de Transportes Mixto La Vega, Escatamayo. Muy bien amigos y amigas, estamos de regreso, muchas gracias, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, gracias por eh, compartir la transmisión y queremos ya eh, enviar los saludos para Carmen Torres Cueva, dice Paulita, estoy conectada, muchas felicidades y mil bendiciones, gracias también a Lorenita Narcisa y a muchas personas más que también están uniéndose en los diferentes grupos. Un abrazo a cada uno de ustedes y vamos a seguir compartiendo de este diálogo junto a Paulita Aranda y también acá nuestro compañero Ramiro Narváez. Así es, eh, Leo, muchas gracias. Continuamos entonces en este diálogo y ahí están las fans, las amigas y los amigos de Paulita y no sé pues si tengamos... Eh, quizá no sea en esta ocasión, pero algún momento para escucharla cantar. Eh, me parece que también Paola ejecuta algún instrumento, a ver si nos cuenta también esa, esa parte, Paulita. Bueno, eh, cuando en, ingresé al Conservatorio Salvador Bustamante, sí, de pequeña, eh, obviamente tenía que escoger un instrumento, entonces en ese entonces escogí la flauta traversa. Ah, yo me gradué en flota traversa, pero siempre le hacían a uno escoger un. un un instrumento secundario, ¿no? Que era un instrumento que sea eh, de acompañamiento. En este caso nos hacían escoger, entonces estudié piano. Entonces, claro, no soy una pianista profesional, en eso sí no, no puedo decir, pero sin embargo sí lo ejecuto. Y la foto traversa que es que me gradué. La guitarra la ejecuto, pero realmente es muy, muy básico, lo hago más para mí. Mm -hmm. Entonces, no, no, no, prefiero no contarlo pero sí con el piano y, y más con la flauta traversa. Con esa sí, como le digo, me gradué y todo, con ese instrumento. Uh -uh. Eh, Ahora no la ejecuto mucho, no pero todavía está ahí presente. Bueno, la, la flauta traversa es un poco quizá no muy usual de que, de que la, la tomen como un instrumento para, para aprender, para ejecutarlo, pero eh, bueno, me parece algo muy especial que usted lo haya, haya tomado como para... Para eh, aprender y, pues bueno, ejecutarla muy bien. Claro. Quizá en algún momento podamos también eh, verla, ¿no? Este, en acción. <ríe> claro, claro que sí. En algún momento podemos hacer una entrevista y unas canciones con la foto a través. <ríe> Paula, háblenos respecto al, al trabajo discográfico. Parte de mí es uno de sus... Eh, como se dice, ¿no es uno de los eh, primeros proyectos dentro de, de la producción? Eh, ¿Qué resultados ha tenido? ¿Cómo fue este proceso? Cuéntenos. Bueno, eh, parte de mí fue el primer trabajo discográfico que, que realicé. Eh, en ese entonces todavía se tomaba mucho en cuenta en que el artista haga un trabajo discográfico completo, ¿no? Donde sea mínimo 10 temas, 12 hasta 15 temas, que es lo que se hacía, bueno, uno que otro hacía un poco más, pero más o menos ese era el marco en el que se hacía. Entonces, a este disco lo grabé ya en la ciudad de Quito, lo grabé allá y con un, en un estudio, eh, Crisma Producciones, eh, justamente el dueño y quien hacía las grabaciones era una persona que, que es Lojana también, el maestro Marco Rosco fue quien me ayudó con esta producción y entonces con ellos eh, hice esta, esta grabación de esta producción. Eh, el, lo denominé parte de mí porque pues, como era justamente la, mi primer hijo, como quien dice que tenía, entonces en cuanto a lo musical, entonces yo te dije, esto es algo mío, parte de mí, no sé, estoy dejando algo de mí. Entonces le puse ese nombre. Esta producción pues ha traído consigo que, yo, que se me abran muchas puertas, porque mucha gente me empezó a conocer por esa producción y empecé a tener invitaciones en espacios públicos para poder participar y entonces fue muy importante. Ahora en la actualidad no necesariamente ya se hace una producción discográfica. El artista ya no ya no completa un disco de 12 temas o 10 temas para hacer un lanzamiento. Ahora lo que se hace es como hay estas plataformas digitales nuevas donde hay las redes sociales donde uno puede lanzar eh, en cualquier trabajo musical. Entonces, ahora más bien el artista hace un tema y lo publica, lo lanza, hace un lanzamiento no virtual. Y lo va haciendo periódicamente cada tres cuatro meses. Entonces, yo también estoy enmarcada en ese nuevo proceso, estoy haciendo eso cada cierto tiempo grabando, preparando un tema y lanzándolo. Algunos sin video, otros ya hechos con video, porque también todo depende de cómo se lo quiera realizar. Entonces, estamos en este proceso. Entonces, justamente de aquí a unas pocas semanas ya tengo previsto lanzar un tema, pues les haré conocer a ustedes en especial para que me ayuden a difundir las redes sociales también. Y, uh -huh. y así, ahora esa es la nueva modalidad de lo que se maneja ya directamente ahora. Podemos conocer el, al menos el nombre del, del tema, ¿se puede saber? ¿O es un secreto? Todavía no, es una <risa> nah, pero, pero no, no quisiéramos quedarnos con, eh, con ese deseo de al menos escucharle de otra de las canciones, de otro de, sus, de su grande repertorio, a lo mejor un pedacito de la canción, eh, si usted nos pudiera complacer, porque hemos, eh, hemos, eh, creemos que es conveniente pues, escuchar al menos un pedacito que nos deje al menos picados para quizá en un concierto poder ya escucharla eh, totalmente. No sé si alguna canción que quisiera a lo mejor en este mes que todavía estamos, eh, el mes de las madres, eh, en este mes de mayo, de pronto quisiera a lo mejor eh, eh, compartirnos, aunque sea un pedacito, de alguna de sus canciones especiales, Paola. Claro, con mucho gusto. En el, en el, en el disco, en el, justamente en el disco que usted me preguntaba en el parte de mí, grabé un pasillo que es del maestro Gerardo, Gerardo Guevara, este, este pasillo se titula Despedida. Entonces voy a ca cantarles un cachito aquí a a, a Capela con mucho gusto. Suena así. Adiós, amor. Adiós, mi vida. Te dejo esta canción de amor. Y en ella, mi vida. Te dejo esta canción de amor, y en ella mi vida. Damos un fuerte aplauso a Paolita Aranda, voz y talento de Loja para Ecuador y el Mundo. Y ahora aquí en escenario, dándonos ese gusto de poder escuchar este pedacito de, de este tesoro grande de Paola. Muchas gracias, Paolita. Y bueno, pues, eh, la, el tiempo se nos está yendo. Eh, anteriormente, tras eh, micrófonos, nos contaba de, de su accionar también en la parte eh, del sector público, pero sin dejar de lado lo que tiene que ver con la cultura. Eh, sin embargo, esta situación que el mundo está enfrentando, el tema de la pandemia, también como que nos ha puesto, quizá nos ha, ha, ha cambiado de ruta, nos ha hecho también, eh, eh, qué sé yo, imaginar, crear, modificar nuestra vida. Brevemente, ¿cómo ha afectado esta pandemia al tema de la, al tema cultural, Paulita? En general ha afectado muchísimo, ¿no? Ha afectado muchísimo en qué sentido. En el sentido de que cómo se manejaba antes el tema cultural, ya no se lo puede manejar por lo menos hasta ahora, ¿no? que se creía que hasta este año podíamos volver a la normalidad, pues nos hemos dado cuenta que no existe tal normalidad, sino que no podemos. Más bien, ¿qué nos ha tocado? Adaptarnos a las nuevas ofertas digitales para poder continuar haciendo la actividad cultural. Entonces, claro, esa adaptación, esa transformación en la que estamos inmersos ha traído muchos disgustos ha traído mucha gente que no se adapta, porque claro, el tema de la tecnología que hablábamos con Ramirito justamente antes de salir al aire, es un tema que nos ha tomado a todos aprenderlo, a todos nos ha tocado empezar esto, pero la parte también nos ha ayudado a podernos conectar de mejor manera. Como decíamos, antes para hacer una entrevista como esta, tenía que yo estar en la radio para poder hacerlo. Y ustedes también estar presentes. Pero miren lo que es ahora. La tecnología hemos abierto estas nuevas puertas y podemos, desde nuestros hogares, que lo hemos convertido en esos espacios laborales, esos espacios de conciertos, en esos espacios de música, para poder llegar a la gente que nos quiere seguir viendo, que, se, que quiere seguir conociendo de nosotros, que nos quiere seguir escuchando. Y eso pasa en todo el tema cultural, tanto en los artistas, cantantes y bailarines, en cuanto a la pintura, ya todo se puede visualizar desde las redes digitales. Entonces, es un golpe duro porque, claro, estamos, estábamos acostumbrados a tener el público allí, a dejarnos topar, a cantar y que la gente coree y nos escuch eh, eh, escuchemos los aplausos. Uh -huh. eh, yo me acuerdo la primera serenata que la di el año pasado ya en la pandemia. Una cosa era grabar el video y publicarlo, pero un día me contrataron y entonces a dar una serenata virtual cuando se inició. Entonces yo canté y terminé de cantar y bueno, siempre resulta que, el, que a veces uno termina de cantar, pero no es enseguida que a uno le le recetan la terminación porque eh, se tardan unos segundos en que la otra es como retardado, ¿no? Entonces me acuerdo que me quedé así y nadie me decía nada, pero al poco, pero esos segundos fueron como que se me hicieron minutos, ¿no? Pero al poco tiempo veía porque claro, todos tenían monteados los micrófonos y veían las, las palmas uh -huh. y veían que la gente se emocionaba y entonces me, me, me chocó muchísimo esa, esa reacción, primero como tardía y, y también sentir que no estaba con el público uh -huh. de sentir que no sé que cómo lo escuchan allá, el tema de internet que es tan importante ahora mantener un internet de una banda que, que de alguna manera no, no se le corte la transmisión, o sea es una serie de cosas a las que nos hemos tenido que adaptar, que como le digo al principio a mí me golpeó, sin embargo eh, después decidí hacer una transmisión en vivo y veía que altísima gente se conectaba y me escribía y resulta que ya no era solo la gente a la que uno va y le canta que pagó una entrada o siempre y llanamente que uno fue a un contrato y no sabe qué con quienes está. Resulta que era gente de otros lados, del Perú, de Chile, de Colombia, que también uno le y decían, te estamos viendo, qué lindo, cántate esta canción. Entonces me di cuenta que estábamos inmersos en otra situación distinta, pero que a la par es linda, porque uh -huh. nos estamos uniendo ya de otros países, ahorita mismo pues, o, o dentro de poco, no necesariamente en este instante. La persona que desea puede verla cuantas veces Cuando quiera, quiera. Uh -huh. a la transmisión. Claro, se la puede Así repetir, es. se la puede guardar. Ese es un recuerdo precioso que ya nos queda ahora, lo que antes no se podía. Era sí, como eso, que es se lo, eso es una de las tantas cosas buenas que nos está permitiendo el uso eh, práctico, eh, aplicarlo bien, estas herramientas tecnológicas. Así es, Paulita, sí. pues, eh, sí, de verdad, pues, nos queda, como usted ha dicho, acoplarnos, adaptarnos a esta nueva realidad, a estas nuevas cosas que... Eh, están pues ahí ah, disponibles pues, para poder utilizarlas bien y servir de la mejor manera Paula, prácticamente estamos llegando a la parte final eh, si sí, quisiéramos que nos deje un mensaje especialmente para las personas que están eh, en este camino de la música quizá tienen su sueño de ser artistas, eh, ejecutar un instrumento, eh, cuál sería su mensaje y también que nos deje quizá su, su, su contacto, cómo poder ubicarla, las personas que a lo mejor quieran eh, escuchar su música, tenerla pues en algún evento, Paola Mi mensaje para los jóvenes para la gente que todavía estamos adaptándonos a esto es que aprovechemos las nuevas, eh, las nuevas plataformas aprovechemos los nuevos espacios para poder seguir haciendo música porque la música no ha muerto no es que un ser humano ha dejado de escuchar música ha dejado de de disfrutar de las letras y de las composiciones. No, más bien ha sido eh, estos confinamientos, esto esto de estar más con la familia ha permitido que uno escuche más música, que esa música a uno le trae recuerdos, escuchar nueva música. Entonces, nosotros como artistas tenemos la obligación de seguir haciendo esto para el público, pero sí adaptándonos de diferentes maneras. Y, y quién sabe si a lo mejor esto nos permite abrir otro tipo de puertas para poder llegar al público, que a lo mejor no sea necesariamente presencial como era antes pero que hasta lo mejor, hasta cuando pase la pandemia, podamos hacer otras cosas como las que ya estamos haciendo, conciertos virtuales, conciertos desde casa, eh, serenatas a, a, a, a un familiar o ser querido desde, desde, desde nuestros hogares. Entonces, todo eso, decirles que tenemos que aprovechar las nuevas plataformas digitales para hacerlo eso. Y en el caso de mío, pues invitarles a todas las personas que me están escuchando, todos ustedes, para nosotros lo más importante como artistas es que nos sigan, que sigan nuestros productos musicales, que nosotros los hacemos con tanto cariño, que les ponemos mucho esfuerzo, les ponemos mucho corazón. ¿Y qué mejor hacerlo? Una, siguiéndonos en redes sociales, siguiéndonos en Facebook, en mi caso, en el Facebook, en mi página de artista es Paola Aranda. Ahí me pueden encontrar y seguirme y ver todos los videos que vamos preparando y la música que vamos preparando. También invitarles a que se suscriban a la página de YouTube como Paola Aranda también. Mientras más suscriptores los, los artistas tengamos, es muchísimo mejor. Entonces, gracias a ustedes por suscribirse y ser parte de la, de la página de Paola Aranda. Nosotros seguimos haciendo con cariño todo. También me pueden encontrar en, extra, en Instagram también. Entonces, estamos a la par en cualquier red social. Y mi número telefónico, el 0987-141049 para cualquier contrato. Miren que ahora podemos llegar a cualquier parte del mundo. Yo justamente ahora el Día de la Madre hacía serenatas y hasta tenía personas conectadas desde Alemania. Y entonces era una cosa maravillosa porque yo decía, qué lindo, o sea, algo que antes no podíamos, resulta que ahora podemos tener a la gente desde otros países. Entonces... Ya saben, para cualquier situación musical, estamos de las órdenes. Bueno, ahí estuvo entonces eh, los contactos. Hay mil formas para poder conectarse y encontrar a Paola Aranda para escuchar su música, para contratarla. Aquí estamos muy agradecidos, Paola, por habernos acompañado en nuestro programa de parte de este canal, La Voz del Sur. Le agradecemos de todo corazón y deseamos que le vaya muy bien. Muchos éxitos en todos sus proyectos. Y quisiéramos que apenas tenga ya el material del que nos estaba hablando, pues bueno, aquí estaremos con gusto para poder promocionar y dar a conocer y nos gustaría mucho también, pues que podamos tener su presencia para que nos dé a conocer abiertamente ya de ese nuevo material que viene en camino. Muchas gracias, Paulita. Con mucho gusto. Gracias a ustedes. Gracias, Leonardo, Ramiro y esperamos muy pronto volvernos a encontrar Muchas Saludos gracias, a todos. muchas Bien. gracias Paulita, muchas gracias, un fuerte abrazo a usted y a toda la, a su familia y a toda la familia artística, digo en la parte artística, porque siempre pues eh, ustedes tienen ese don de poder alegrarnos a través de la música, a través del instrumento, cuando tienen ese, ese, ese tiempo especial para poder brindarle a la gente y eso es bastante agradable poder compartir con gente como usted, que eh, pues se da un tiempito para compartir también con quienes están a través de las redes sociales y también le comentaba de que este espacio también se lo retransmite a través de la radio, entonces de una u otra manera también la gente va a estar pendiente. Así que muchas gracias, ya lo dijo Ramiro, eh, vamos a ver si tenemos la posibilidad de invitarla a otra ocasión para ver si ahí nos acompaña con alguno de sus instrumentos que usted eh, ya sabe muy bien tocar. ¿Ah? ah, ya. Ese, con ese instrumento quiere Ramirito escucharle. Verde, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Lo, lo, lo, lo dejamos en deuda y, y lo hacemos algún rato. Con mucho gusto. Perfecto, un, un honor. Bien, estamos llegando a la parte final. Muchas gracias, amigos y amigas, a nuestros auspiciantes por habernos acompañado. Invitarles para el día de mañana, nuevamente nos reencontraremos, mi estimado Ramiro. Así es, muchas gracias una vez más a nuestra audiencia, gracias por el tiempo, por acompañarnos en este su programa. Escenario, rostros que dejan rastros. Ya lo dijo Leonardo. Mañana una nueva cita a las 18:30 minutos. Mientras tanto, que estén muy bien, que Dios les bendiga, un fuerte abrazo, feliz noche.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 Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Escenario. Rostros que dejan rastros.